Bien, pues el objetivo fundamental de la ponencia es dar información a los usuarios de bases de datos educativas internacionales sobre el, eh, cómo deben tratar eh, los valores plausibles, que son unos, eh, unos valores que aparecen en esas eh, bases de datos, cuando hacemos análisis de eficiencia. Es decir, hay diferentes maneras de tratarlo, tomando un valor o la media y queremos saber si eh, utilizando un criterio u otro eh, vamos a eh, alcanzar resultados similares o no. Bueno, pues eh, la investigación hemos comparado eh, los resultados que obtenemos con eh, aplicando una técnica que es una de las más habituales en el mundo de la eficiencia como es DEA, tomando los valores medios de los valores plausibles o los valores plausibles por separado y lo hemos comparado con una eh, estimación alternativa utilizando modelos DEA-FASI donde podemos tener en cuenta que esos valores plausibles en realidad eh, representan un rango de habilidades y por tanto no se pueden representar a través de un solo valor sino a través de un intervalo y lo que nos dicen los resultados es que se parecen bastante los resultados tomando valores medios o valores individuales de cada valor posible con el rango de resultados eh, por tanto en principio eh, optar por la opción sencilla de utilizar valores medios o un solo valor en principio está bien pero hay que tener cuidado porque podría ser que la estimación eh, obtenida del índice de eficiencia esté un poco eh, sobreestimada, es decir, que en algún caso estemos identificando unidades eficientes cuando en realidad no lo son porque eh, considerando las distribuciones, algunas, eh, algunas estimaciones nos quedan eh, con valores superiores eh, a los de los índices de eficiencia con eh, valores eh, medios. Entonces, bueno, pues eh, en principio puede utilizar eh, esos índices pero con cuidado a la hora de identificar las unidades eficientes. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí en el CIO. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de José Manuel Cordero, que es profesor titular del área de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura. Entonces, hay que decirlo que ya está acreditado para Catedrático de la Universidad, así que espero que la próxima vez que nos visite ya lo sea. Y bueno, José Manuel, eh, para que no lo sepan, que ya ha venido varias veces por aquí, es experto en temas de medición de eficiencia y productividad en distintos ámbitos, aplicando técnicas no paramétricas y semiparamétricas. Bueno. Y hoy en concreto pues viene a hablarnos sobre el ámbito de la educación, en ese contexto, sobre el informe PISA, que es conocido por todos. Va a comentarnos algo sobre valores plausibles, que yo creo que hace falta explicar qué es, ¿verdad? Sí, sí, es lo que va a empezar. un un poco etéreo, tal vez, uh -huh. hasta que luego aterrices. Y, uh, y bueno, y su uso, el uso de técnicas frontera para estimación de la eficiencia en este contexto. Así que nada, José Manuel, siempre un placer. Gracias por venir. Ya Muchas adelante. gracias. Bueno, pues yo también pues empezar agradeciendo a, al CIO por la invitación y personalizar en su director a, a Juan por, bueno, pues ya es la cuarta vez que vengo en los últimos años, la verdad que son semanas muy productivas, vengo, intercambiamos eh, ideas sobre posibles trabajos eh, conjuntos. Y, y bueno, pues habrá eh, que siempre enriquece mucho el, el poder venir aquí. Y bueno, y esto lo que voy a presentar hoy es el resultado de, de algunas ideas que hemos comentado en algunas visitas anteriores. Bueno, y también, por supuesto, agradeceros la asistencia a todos, que siempre yo sé que todos tenemos la agenda complicada y sacar un rato para venir a escuchar una ponencia a mitad de la mañana siempre eh, es complicado. Bueno, pues lo que voy a contar, y efectivamente, lo como ha dicho Juan, eh, tengo que empezar un poco contando lo que es, cuál es el planteamiento. Bueno, el planteamiento. Eh, surge de los que, llamamos, los que eh, utilizamos, eh, yo soy eh, economista y además trabajo en, soy en el área de economía aplicada, entonces eh, utilizamos datos generados, bueno pues en mi caso hice la tesis sobre temas de educación, eh, y utilizo eh, datos que me proporcionan la base de datos internacionales. Cuando digo base de datos educativas internacionales me estoy refiriendo fundamentalmente a PISA, quizás es la más conocida, pero hay otras eh, como PILS, TIMSS, que son en primaria, eh, y también, bueno, pues recientemente hay otra que es FIAC, que serían las competencias ya de la población adulta, y todas esas tienen una estructura similar. Todas estas, eh, cuando uno se acerca por primera vez a este tipo de base de datos, uno espera decir, bueno, estoy midiendo competencias de la, de la población adulta o eh, competencias del alumnado, y esas competencias, ¿cómo se va a medir? Bueno, pues no tenemos una medida, por así decirlo, como tenemos nuestros alumnos que le ponemos un examen y decimos, bueno, pues ha sacado un 7, un 8, una nota, por así decirlo. Eh, puntual, un solo número. Nosotros, cuando nos encontramos esta base de datos y empezamos a bucear en ello, no encontramos eh, esa medida única, por así decirlo, de lo que sabe un alumno en, en una competencia, en matemáticas y en ciencias, sino que nos aparece eso que es eh, los valores plausibles. Eso aparece en una serie de valores plausibles y entonces bueno tenemos que saber cómo tratarlo, cómo utilizarlo. Lo que voy a contar un poco es, lo primero, muy básicamente, qué es o cómo se define eh, el valor plausible. Y lo que pretendemos es utilizar esos valores plausibles para medir eficiencia y vamos a ver que hay diferentes maneras de tratarlo, es decir, podemos utilizar un criterio, otro criterio y vamos a plantearnos, es decir, si utilizamos uno u otro criterio, si eso afecta a los resultados y si los afecta en qué medida. ¿vale? Ese es un poco el objetivo de la, de la charla. Eh, bueno, pues eh, yo creo que tampoco hace falta justificar la utilidad que tienen las bases de datos internacionales, pero sí por lo menos decir que en los últimos años cada vez han eh, ha adquirido mayor protagonismo. Todos somos conscientes cuando salen los resultados de PISA, salen todos los periódicos, la situación de España respecto a otros países, también con otras bases de datos. Eh, bueno, En los últimos años, de hecho, hay incluso países que están diseñando sus políticas educativas eh, para intentar mejorar esos resultados en PISA. Y el ejemplo tenemos aquí, la última reforma de la Ley Educativa, pues ha introducido eh, bueno, pues, las evaluaciones al final del ciclo de, eh, con una estructura parecida, una evaluación estandarizada de conocimientos externa, con una estructura muy parecida a la de estas bases de datos internacionales. Entonces, bueno, pues eh, una herramienta que se utiliza mucho y que los que nos dedicamos a economía de educación, pues nos permite ver un poco, pues sobre todo explorar factores que afectan a lo que serían los conocimientos que se demuestran en esa prueba. Ahora, ¿cómo se miden esos conocimientos? Esa es la cuestión que nos, eh, que nos concentra el interés en la, en la charla de hoy. ¿Cómo se miden esos conocimientos? Bueno, lo primero es decir que cuando estamos midiendo los resultados en, en cualquiera de estas pruebas, tenemos que asumir una limitación de partida, donde no quiero no podemos entrar, eh, y es que eh, bueno, lo que es el resultado del proceso educativo es algo muy amplio, o sea, incluiría una serie de conceptos, no solamente los eh, conocimientos que puede mostrar en un test Sino que entraríamos en cuestiones de comportamiento, aprender a, a tener nuestras propias ideas, desarrollo. Eh, bueno, pues ese tipo de cuestiones las vamos a dejar, aspectos no cognitivos, ese tipo de cuestiones las vamos a dejar al margen, porque lo que nos dan estos bases de datos es una medida básicamente de las habilidades, de las competencias, eh, de los conocimientos que eh, demuestran los alumnos eh, una serie de eh, materias, he puesto ahí las más habituales, matemáticas, lectura y ciencia, que son precisamente las tres que se evalúan en, en PISA, si es verdad que en los últimos años han añadido alguna más, el conocimiento financiero, eh, bueno pues eh, eh, la, la resolución de problemas, pero bueno, esas son las tres tradicionales. ¿Cómo eh, se mide esto? Bueno, pues como decía antes, con los valores plausibles que de alguna manera intentan aproximar el rango de habilidades que puede tener un alumno, es decir, eh, con los conocimientos que tiene, cómo se sabría defender ante eh, situaciones hipotéticas, eh, eh, utilizar esos conocimientos eh, y demostrar eh, lo que sabe. ¿Cómo eh, se mide esto en la base de datos? Bueno, pues a grandes rasgos, y sin entrar porque ahí en todos los informes técnicos da una explicación eh, bastante amplia, el planteamiento es. Claro, si yo quiero saber lo que sabe un alumno de matemáticas, de ciencias, de lectura, bueno, pues lo que se hace es, bueno, pues expertos en pedagogía, en educación, lo que hacen es desarrollar una serie de cuestiones para medir lo que serían los conocimientos. Esas cuestiones se dividen, a su vez, en diferentes niveles de dificultad. Es decir, PISA considera seis niveles de dificultad, de tal manera que hay un número de preguntas con un nivel de dificultad bastante bajo, otras preguntas eh, bajo pero un poquito más avanzado así sucesivamente y preguntas más complejas. Seis niveles. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, los eh, técnicos que desarrollan estas bases de datos pues, elaboran pues, 20, 30, 40 preguntas por cada bloque de dificultad de tal manera que al final tendríamos más de 200 preguntas eh, que tendríamos que hacerle a cada alumno para saber realmente los conocimientos que tiene con diferentes niveles. ¿Qué ocurre? Que cuando le hacemos una prueba no le podemos poner 200 eh, preguntas al chaval porque se supone que después de un determinado tiempo el rendimiento baja, además son pruebas que son voluntarias que no influyen en, su, en sus notas, entonces eh, se establece que no se tarde más de dos horas en hacer la prueba y además cuando estamos hablando de dos horas también tiene que eh, rellenar un cuestionario sobre cuestiones relativas a su contexto, es decir, que lo que es la prueba de conocimientos no se extiende más de una hora. Entonces, claro, no tenemos un volumen, una batería de preguntas muy amplia que tenemos que concentrar en un tiempo reducido. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es se crea una serie de cuadernillos donde se extraen preguntas de esa batería, supongamos de 200 que hay con diferentes niveles de dificultad, se crean cuadernillos eh, donde extraemos pues una serie de preguntas de nivel más fácil, de nivel medio, de nivel más alto. Y además, eh, otra cosa importante, eh, en PISA, por ejemplo, cada eh, eh, oleada o se hace cada tres años. Eh, estas oleadas se centran en una competencia, es decir, un año se concentra en matemáticas, otra en lectura, otra en ciencias. En la última de 2015 está concentrada en ciencias. ¿Qué significa que se concentra? Pues que dos tercios de las preguntas que se le hacen a los alumnos son de una determinada competencia. Como en 2015 de ciencias, dos tercios de las preguntas que eh, se le hacen a los alumnos son de ciencias y solo una pequeña parte más residual para tener una medida de lectura y de matemáticas son de lectura y matemáticas. Bueno, pues se crea una serie de cuadernillos extrayendo, como digo, preguntas de diferente tipo de nivel y de diferentes competencias. Y los alumnos, eh, claro, no todos rellenan los mismos cuadernillos, unos rellenan un cuadernillo, otros otro, porque las preguntas, las 200, se reparten entre un número de eh, cuadernillos, esto dice el booklet este que, que tiene PISA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Pues que hay alumnos que han eh, contestado a, a un cuaderno distinto que otros. Y entonces, pero todo lo tenemos que poner en la misma escala de conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues eh, a partir de las respuestas que han dado los alumnos a esas cuestiones, repito, que son distintas y de distinto nivel de dificultad, se hace una estimación de lo que habrían respondido si hubieran contestado las 200 preguntas. Todas las preguntas de cada competencia con todos los niveles de dificultad, con lo cual realmente lo que tenemos es un método de imputación, donde hay una serie de valores perdidos pues solo tengo un número de observaciones de un total y eh, bueno pues estimo cuáles son esas competencias que tienen los alumnos. Eh, bueno pues por tanto ya de primeras es una estimación de lo que serían las habilidades y qué son los valores plausibles, ¿Qué es eh, eh, los valores plausibles básicamente lo que son es eh, como lo que hacemos es una estimación de algo eh, es un conocimiento eh, amplio, tenemos una estimación eh, eh, que es una distribución de lo que serían las habilidades de los alumnos, bueno, pues los valores plausibles no es más que sacar valores aleatorios de esa distribución de conocimientos, algo que hemos estimado eh, a partir de eh, las cuestiones que se han contestado a los alumnos, tenemos una distribución de resultados a partir de esas respuestas y los valores, aleatorios, eh, perdón, los valores plausibles no son más... Eh, ahí. Sí, los valores posibles son valores aleatorios... Ah, perdón, no lo he dicho, las transparencias, lo siento, en inglés porque las he, las he reutilizado de una, de una extra anterior. Bueno, pues tenemos valores aleatorios extraídos de esa distribución de la estimación de los resultados. ¿vale? Entonces, tenemos esos valores plausibles. Tradicionalmente siempre se extraían 5, eh, pero en, en las últimas eh, la última oleada de PISA ya son 10 eh, valores plausibles. También en PIA, que la prueba está para adultos, también proporciona 10. Eso nos va a venir muy bien y ahora explicaré por qué el tener eh, más valores plausibles, más observaciones. Y bueno, pues todos los manuales de las bases de datos educativas eh, explican muy claramente cuál es el tratamiento que hay que darle a esos valores plausibles. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de los investigadores que explotan estos datos, lo que lo explotan es para eh, hacer análisis, por así decirlo, de factores determinantes que están vinculados con los resultados, es decir, análisis básicamente de regresión. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los manuales? Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hacemos un análisis econométrico en el que la variable que queremos explicar son los valores plausibles, los resultados, en función de una serie de variables? Bueno, bueno, pues dice, como tenemos cinco valores plausibles, o 10 si eh, nos referimos a la última oleada de PISA, lo que tenemos que hacer es estimar una regresión 10 veces y estimar 10 parámetros para el coeficiente que queramos eh, de cada regresión de los factores que consideramos que son explicativos de los, eh, de los valores plausibles. Tenemos 10 valores plausibles, 10 estimaciones y 10 eh, errores eh, muestrales. Eh, calculamos la media de esas estimaciones y además tenemos que tener en cuenta el eh, error de imputación, porque como digo, es un proceso de imputación el que hay detrás de esto. Y una vez que Calculamos, eh, se calcula el, el error estándar eh, final combinando la media de los errores eh, muestrales y del error de imputación. Esto que es una tarea compleja si lo tiene que hacer uno paso a paso, en realidad es más sencilla porque prácticamente todos los programas que habitualmente se utilizan para tratar esta base de datos eh, bueno pues en STATA, en R y demás, hay un comando o un paquete que directamente ya nos dice eh, que cualquier estimación ya tiene en cuenta eh, esta cuestión, es decir, yo simplemente le digo voy a tomar los 5 valores plausibles o los 10 valores plausibles, que esa es mi variable dependiente y automáticamente cuando me hace la regresión ya me da unas estimaciones de los coeficientes y de los errores que ha tenido en cuenta los 10 valores plausibles, con lo cual eso en sí eh, no es complicado cuando analizamos regresión. Lo que nos dice claramente todos los manuales es lo que no podemos hacer es coger los 10 valores posibles y calcular la media, porque entonces que sería la, te la tentación que uno tiene, es decir, como tengo 10, tengo 10 de una distribución, cojo la media y ya con eso trabajo. Entonces estoy perdiendo la posibilidad de hacer inferencia, estoy perdiendo esa eh, eh, ventaja de que es algo que es una distribución y que estoy cogiendo diferentes valores. Si cojo la media lo estoy dejando en un solo punto. Con lo cual eso sí lo deja claramente eh, eh, claro los manuales que no puedo hacerlo. Vale, eso en cuanto a lo que hace la mayoría de la gente con esos datos regresiones qué hacemos nosotros bueno pues eh, eh, hacemos o intentamos medir eh, en muchos análisis no nosotros no, hay muchos investigadores que hacen esto que es medir eficiencia vale es decir tomar eh, estamos interesados en medidas de eficiencia ya sea de escuelas o del comportamiento de los alumnos vale entonces no queremos una regresión queremos Medir con fronteras. Podemos utilizar aproximaciones paramétricas, no paramétricas. En el ámbito educativo se suele utilizar fundamentalmente fronteras no paramétricas y en concreto el DEA. Bueno, pues una serie de ventajas, es una metodología más flexible, que no establece una función de producción a priori, permite trabajar con varios outputs. Bueno, pues una serie de ventajas que hace que la mayoría nos decantemos por utilizar DEA. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Si queremos medir eficiencia, bueno, pues ahí no hay unas instrucciones claras en los manuales. Entonces, tenemos varias alternativas. ¿Cuáles son? Bueno, pues una alternativa es utilizar solo uno de los valores plausibles, asumir que, que uno es representativo del conjunto, hacer la media. Aquí nadie dice que no se puede hacer la media, ¿vale? Porque no estamos haciendo luego inferencia, como sabemos, supongo que la mayoría está familiarizado con la técnica de ARN, no, no vamos a hacer inferencia, es una técnica no paramétrica, y por tanto, bueno, pues eh, puedo hacer la media de los valores o lo que sería más próximo al criterio de las regresiones, estimar el, el modelo DEA tantas veces como valores plausibles y luego calcular la media, algo parecido a lo que he comentado previamente. Esas serían las tres opciones, yo la verdad que en trabajos he utilizado las diferentes opciones, más las dos primeras por, por cuestión de ahorro de tiempo, porque la tercera es la que lleva más tiempo, pero bueno. La pregunta que me hago es, ¿estoy cometiendo un error si utilizo esta o esta o esta alternativa, ¿realmente eh, los resultados que me salen van a ser lo mismo si hago medias o si utilizo solo uno? Bueno, pues esa es la pregunta que, bueno, pues que todo lo que he leído sobre este tema, eh, la gente toma una decisión sin justificarla, es decir, cojo un valor o cojo la media o, o calculo, pero nadie justifica, eh, bueno, pues qué criterio es mejor. Nuestro planteamiento es decir, vamos a ver eh, eh, si coger un criterio u otro, puede alterar los resultados. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues eh, Lo que vamos a intentar es, eh, asumiendo que el DEA en sí no nos va a dar una medida eh, eh, donde podamos hacer, o sea, en el DEA estoy considerando un solo valor, ya sea la media o un solo valor de los valores plausibles, en ningún caso puedo incorporar que en realidad lo que tengo no es un valor, sino que es una distribución de valores, algo que por definición no puedo definir con una sola cantidad. ¿Vale? Entonces, como lo que yo quiero incorporar en el DEA, lo que querría incorporar, es una distribución de donde se sacan la, eh, los valores plausibles, lo que voy a hacer es incorporar de alguna manera esa distribución a través del concepto de, eh, de FASI, del concepto de un número difuso, es decir, algo que no es fijo sino que se mueve dentro de un rango. Y entonces esa es la idea y vamos a tirar de los modelos de eh, FASI eh, DEA para intentar modelizar algo que por definición todo el mundo lo coge como algo, según la literatura esta, es crisp, es decir, que solo tengo un valor representativo cuando en realidad es una distribución lo que hay detrás. vale Pues eso es lo que... Eh... No va, no va muy bien, me toca acercar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que, lo que hemos hecho. pues Hemos cogido datos de, eh, de estudiantes de, y de escuelas eh, eh, que participan en PISA 2015 tomando los 10 valores posibles en los, las tres competencias y vamos a hacer el análisis agregado eh, por separado para cada valor y luego los vamos a tratar eh, bueno, pues a través de un FASI eh, eh, da y vamos a eh, ver si realmente una u otra alternativa a ofrecer resultados similares o no. ¿Vale? Entre los diferentes eh, modelos fácil nos vamos a quedar con el modelo de KWLU del año 2000 porque es el que eh, bueno pues el más habitual, el que tiene más eh, más citas la literatura. Podríamos utilizarlo otros, pero bueno este nos resulta interesante. Ahora explicaré por qué, porque se adapta además muy bien al contexto que tenemos. Uy, ya me he adelantado. Eh, bueno, pues muy... Una pregunta. Sí, sí, sí. Si es bueno o no. Eh, en el 2015, el sesgo es eh, en ciencias. El sesgo, no, bueno, es el sesgo, no sé... Ah, bueno, sí, que la, está centrado en ciencias, sí. Claro, entonces, al tomar los valores plausibles, uh -huh. estás eh, endogenizando este sesgo. Bueno, no, realmente vamos a utilizar los valores plausibles de ciencias, pero también los de matemáticas y los de lectura. Vamos a ir, bueno, si quieres, me adelanto un poco y vamos a ver una cosa. No, no, pero ya que me lo has preguntado... No, no, no, soy experto en este no, no, no, me lo has preguntado y ya que, que me lo preguntas eh, te lo aclaro porque además yo creo que viene... A ver si... Es que, además, no vale. A Ahora vuelvo atrás, ¿vale? Tengo esta tabla. ¿Qué ocurre? En, matemat... eh, perdón, en, en 2015 en los cuadernillos va a haber muchas más preguntas de ciencias que de lectura o matemáticas. Puede incluso que en algún cuadernillo no haya ni siquiera preguntas de matemáticas y de lectura. Es decir, que se estime, o sea, yo solo sé las respuestas que ha dado un chaval a las preguntas de ciencias y se imputan cuáles son los resultados que daría a las de lectura y de ciencias teniendo en cuenta lo que ha dicho a las de lectura, y a las de matemáticas, perdón, teniendo en cuenta lo que ha contestado en ciencias y otro, otro tipo de variables relacionadas con su contexto socioeconómico y demás. Entonces, aquí tenemos los resultados. Eh, de ciencias, por así decirlo, el intervalo, que ahora explicaré un poco los alfa, pero los intervalos es donde yo quiero En ciencias vamos a ver que los intervalos los intervalos donde yo voy a modelizar donde voy a modelizar eh, o voy a incorporar en nuestro modelo de A el intervalo es relativamente más pequeño, es decir, en 464 y 514 ¿por qué? porque tengo suficiente número de preguntas sobre ciencias como para poder aproximar bien la distribución de resultados en ciencias ¿Qué ocurre? Que en matemáticas y en lectura, como tengo muchas menos preguntas, porque en los cuadernillos solo se dedica un tercio del cuadernillo a eso, incluso puede ocurrir que sean menos, el rango, veis que está pues casi, bueno, la media sería 500, pues el rango sería 50 por encima, 50 por debajo, mientras que aquí el rango es mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque de esas hay muy pocas preguntas. Como hay muy pocas preguntas, hacer una predicción partiendo de muy poca información, claro, evidentemente, mi... Eh, mi predicción no va a ser tan exacta y por tanto necesito un intervalo que coja todas las posibles opciones. No, no estoy incorporando el sesgo, es decir, lo que estoy intentando es... La información que tengo es la que tengo y, y a partir de ahí, bueno, por eso en nuestro análisis vamos a considerar las tres competencias, pues si solo cogiéramos una sí que eh, estaríamos de alguna manera incorporando un sesgo hacia una de ellas. ¿Discrimináis qué preguntas son de cada tipo? Exactamente. Bueno, muy para atrás entonces. al parece que ha cogido velocidad. Bien, eh, bueno, pues la idea es, eh, bueno, pues que eh, con DEA no podemos, no, vamos a eh, utilizar solo valores eh, X, es decir, valores eh, puntuales, y aquí vamos a utilizar, bueno, pues eh, ese concepto de borroso, difuso, ¿vale? Algo que no, que no está claro, bueno, que vamos a utilizar este modelo de Kao y LU del año 2000. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Qué plantean ellos? Bueno, pues ellos plantean que eh, la distribución de los inputs o de los, o de los outputs. En nuestro caso solo vamos a tener outputs, solo vamos a tener outputs con el concepto de FASI porque son la medida de los resultados. vale La podemos definir a través de una función eh, membership, No sé cómo traducirlo esto, lo, lo he estado mirando, pero de membresía, una cosa muy rara, pero bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es ver, esa función nos va a decir en qué medida eh, eh, yo puedo estar seguro, puedo estar seguro de que. Eh, el intervalo que voy a tomar contiene el valor eh, medio, o oh, el valor medio no, perdón, el valor en una sola observación. Es decir, partiendo de que algo es una distribución y por tanto es difuso, con una función puedo saber en qué medida dentro de esa distribución va a estar un punto concreto. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Bueno, pues... Eh, con los alfacasos, voy a establecer cortes, cortes en la distribución, en la distribución de eh, los valores de los outputs, en nuestro caso solamente, eh, que nos va a determinar eh, bueno, pues en qué medida puedo saber si eh, el valor que voy a tomar está dentro del intervalo. Entonces, nosotros, aquí tengo algún un ejemplo, pero ya eh, tengo valores de una, eh, de un intervalo de confianza eh, que va a venir a establecer por esos puntos que voy a hacer en mi distribución. Aquí tengo un ejemplo de una eh, eh, función trapezoidal en la que eh, bueno, lo puedo definir, como eh, tengo aquí que eh, esto podría ser un resultado que puede tomar valores entre 5 y 9 y yo puedo establecer diferentes cortes, diferentes cortes. aquí solo tengo representados 2, 0,5 y, y 1 de tal manera que entre 0,5 yo puedo decir que tengo eh, un intervalo en el que yo sé que el valor está entre 5,5 y 8,5 estableciendo un punto de corte eh, para el valor 1 eh, reduciría el intervalo a entre 6 y 8 nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer pues tenía aquí el gráfico, lo que vamos a modelizar es, a partir de las los, eh, eh, los valores plausibles que conozco, que van a estar bueno pues, aquí sería la media 500, bueno pues puedo tener 400, 300, la mayoría de los alumnos están alrededor de la media de 500. Lo que voy a hacer es, tendré 10 valores plausibles para cada eh, eh, observación, para cada alumno y lo que voy a hacer es eh, eh, estimar una función kernel que represente el rango de eh, posibilidades. Además voy a establecer, voy a forzar que aquí esto esté entre 0 y 1 para poder establecer Tantos cortes como quiera, pero que el mayor valor esté en 1, de tal manera que el valor 1 va a coincidir con la moda, ¿vale? Con la moda, y aquí, bueno, pues yo tendré diferentes observaciones. Bueno, pues tendré eh, observaciones de eh, los valores plausibles que estarán dentro del intervalo. Si yo tomo un intervalo como este, que sería el punto de corte 0,5, pues tendré entre estos dos puntos. Me va a decir la función en qué medida puedo estar seguro de que representándolo con un solo punto, pues si todos los valores están dentro de aquí, bueno, pues lo puedo representar ese intervalo a través de un punto. Cuanto mayor sea el punto de corte que vaya tomando, vale, pues estará eh, mucho más acotada la distribución de valores plausibles que yo estoy tratando de incorporar. Esa es un poco la idea de eh, incorporar. ¿Qué, ¿Cómo traslado esto? Pues traslado eh, que los inputs, en nuestro caso, perdón, no los inputs y los outputs, en nuestro caso solo los outputs se, eh, no son valores concretos, sino que son eh, valores dentro de una distribución representados a través de esos alpha cat y los incorporo a la formulación tradicional de DEA ¿vale? de tal manera que ahora no voy a obtener con DEA un solo índice de eficiencia, sino que también voy a obtener un eh, índice de eficiencia que va a estar dentro de un rango ¿Vale? Como los valores que incorporo de los outputs tienen un rango, pues mis valores de los índices de eficiencia también van a tener eh, un rango. ¿Eso qué me va a permitir? Bueno, pues voy a comparar ese rango, ese rango de los índices de eficiencia que voy a estimar, con los valores que me saldrían tomando valores concretos, que es lo que hace la mayoría de la gente. Si los valores concretos están dentro del rango que ahí me salen, puedo estar tranquilo, es decir, pues tomando valores medios, están dentro del rango, está todo bien. Si está fuera del rango, estoy cometiendo algún error. Vale, eso sería un poco eh, la idea. Vamos a tomar, eh, bueno pues aquí tenemos la explicación, tenemos, tenemos que determinar el valor máximo y el valor mínimo dentro de esa eh, eh, formulación, pues determinamos el valor máximo y el valor mínimo y vamos a calcular, bueno pues tantos cortes como quieran. Nosotros podemos calcular, me parece esto Lidia lo hizo, creo que hicimos de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta hasta 1, hicimos 10 cortes. Realmente eso lo vamos a representar eh, o voy a mostrar los cortes más elevados, que son los que eh, acotan mejor eh, bueno, lo que sería la distribución donde eh, es más fácil encontrar el, el punto. ¿vale? Eh, y luego voy a, eh, calculamos un índice sintético de las 10 eh, puntos de corte, por así decirlo, lo que hemos hecho que, bueno, pues simplemente una definición que dan Chen y Klein, que simplemente es tomar todos los posibles valores y hacerlo un, en un eh, índice sintético. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí, como estoy tomando los valores del 0,1 o el 0,2, que a nosotros no nos resultan tan interesantes, pero nos lo incorpora en el propio índice, ese índice va a estar un poco cejado a la baja, ¿vale? Bueno, lo digo ya, lo pongo un poco ya la... Eh, porque no, nos va a salir un poco unos valores un poco raros. Bueno, pues vamos a la parte un poco de los resultados que, que hemos hecho. Básicamente... Eh, eh, los resultados los hemos hecho con datos eh, individuales, ahora explico por qué, pero también hemos hecho una estimación con datos agregados en un eh, segundo trabajo. Ahora voy explicando. ¿Cuál es el planteamiento? Decidimos trabajar con datos individuales. Esto no es muy común, no es muy común en el sentido de que normalmente cuando medimos eficiencia... Eh, solemos medir la eficiencia de las escuelas más que de los alumnos en el alumno la eficiencia lo que está diciendo es en qué medida está esforzándose por así decirlo los más o menos Si está sacando el máximo partido de los recursos que tiene a su disposición ¿no? entonces normalmente no se evalúa a alumnos en términos de eficiencia se suele evaluar a escuelas qué problema hay que cuando evaluamos escuelas nos encontramos un segundo una segunda posible causa de eh, de fácil y es que detrás de valores medios a nivel de escuela puede haber distribuciones distintas detrás es decir si yo cojo un valor de el nivel socioeconómico medio de los alumnos de una escuela pues claro estoy tomando el valor medio pero cada dentro de ese valor medio puede haber una distribución más amplia o menos amplia entonces decidimos hacerlo con datos individuales para evitar ese segundo posible o esa segunda posible causa de, eh, de, eh, de eh, otra observación borrosa. Entonces tenemos, cada alumno representa una observación, vamos a entender eficiencia, como en qué medida está sacando el máximo partido de lo que tiene a su disposición. ¿Qué es lo que tiene a su disposición? Bueno, pues su input, por así decirlo, su recurso, sería un poco sus capacidades que es difícil de medir pero que normalmente la literatura nos viene a decir que eh, bueno pues que los alumnos normalmente cuanto mayor sea su nivel socioeconómico más posibilidades tienen de obtener buenos resultados es quizá el factor predictivo más importante con lo cual PISA nos da un índice que se llama un índice socioeconómico cultural que tiene en cuenta eh, bueno, pues la profesión de los padres, el nivel educativo de los padres, eh, una serie de recursos que hay disponibles en el hogar. Eso nos lo define con un índice y de tal manera que el alumno, por pues, así decirlo, es partiendo de ese índice si está sacando los máximos resultados posibles o no. ¿vale? Eh, y medimos los tres outputs, como he dicho antes, los podemos definir como eh, CRIS, es decir, que es lo que hace todo el mundo, tomar un valor medio o un valor plausible solamente, o definirlo como fácil tomando eh, la distribución que viene determinada por esos eh, intervalos esos puntos de corte o alpha cats. ¿vale? Eh, y como he dicho pues los estimamos eh, utilizando funciones eh, kernel aquí es Lidia la que se ha pegado el palizón de estimar porque hay que estimar 6700 kernel una para cada estudiante o es sea, un trabajo importante eh, bueno pues eh, aquí tenemos algunos ejemplos de funciones kernel más concentradas Alrededor de la media, menos concentradas, quizás hacia un lado. Inicialmente teníamos algunas en las que había dos modas, pero lo forzamos para que eh, no tuviéramos ese problema de tener dos modas para que se pudiera visualizar eh, mucho mejor. ¿Vale? Y eh, bueno, como he dicho, se han eh, rescalado los valores del eje Y para que estén entre 0 y 1, para que eh, los puntos de eh, corte, bueno, pues que el punto 1 coincidiera con la moda de la distribución. ¿Vale? Bueno, esta es la tabla que he presentado antes, donde tenemos valores máximos y mínimos. Bueno, como he dicho, en matemáticas y lectura el rango es mucho más amplio que en ciencias. Y vemos que por la propia definición que hemos tomado, eh, al ser la moda, el valor 1, el alfa cat 1 va a ser el mismo valor, el máximo y el mínimo. Esto sería los valores, el low sería el valor mínimo, eh, u uh, el valor eh, máximo. Y para el valor 1, bueno, pues son realmente observaciones puntuales. Esto no es siempre así en la forma trapecedal que he presentado antes. Tendría un rango también para el valor 1. Aquí, por la definición que tenemos, solo tengo una observación. Eh, bueno, pues una vez que tenemos los diferentes alfa estimamos la función, esa membership, y podemos sacar el índice de eficiencia de cada unidad. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues primero hemos, hemos como he dicho al principio, el objetivo que es comparar lo que hace la mayoría, que la mayoría lo que hace es un DEA. Donde tomamos la media de los valores plausibles, esa sería nuestra primera opción, media de valores plausibles y hacer un, un calcular el índice de eficiencia, hacer o calcular un índice de eficiencia para cada valor plausible, vale, con lo cual vamos a tener 10 estimaciones distintas, ¿vale? Siempre vamos a utilizar eh, esa variable socioeconómico input. Y el tercer modelo va a ser pues calcular, considerando que el output es fácil eh, tanto para matemáticas como lectura como para esto está mal, perdón, como para ciencias, eh, matemáticas, lectura, y ciencias como FASI, no como SCS, porque SCS eh, tiene que ser CRIS. ahí hay una rata, perdón. Eh, y, bueno, pues tenemos tantas estimaciones como alfa, Katz pongamos, pero solo voy a mostrar las cuatro más elevadas, ¿vale? Y el índice S eh, sintético. Ay. Bueno, ¿qué eh, podemos observar? Bueno, pues eh, aquí podemos observar que la media que nos sale, me voy a basar en la media, la media del modelo calculando eh, todos los valores plausibles, la media de los valores plausibles y haciendo una estimación de DEA pues la media es algo más reducida que con los valores originales pero relativamente próxima eh, y lo que es más interesante, estos valores cualquiera de aquí están dentro del rango de máximo y mínimo que calculamos con el FASI DEA, es decir, este valor de 1.38, 1.43 está dentro de la media de entre eh, 1,23 y 1,55, 1,26 y 1,51, 1,30 y 1,48. Y claro, aquí, como solo es un punto, bueno, pues el punto este es bastante parecido también, ¿vale? El índice sintético, como digo, como otra información de todos los alfa cat está un poco eh, sesgado a la baja. ¿Vale? Es una primera observación. Eh, bueno, pues en principio parece que eh, hay similitudes. Para ver mejor si hay similitudes, pues hemos calculado correlaciones. Y las correlaciones nos vienen a decir pues que todos, prácticamente, comparados con el FASI, eh, bueno, pues, si tomamos solo el alphacat1, pues todos están por encima de 0.90, con lo cual, realmente, eh, el tomar un valor o tomar la distribución, las diferencias no parecen ser muy relevantes. Si sí, es verdad que si, que si nos vamos a las unidades que tienen una mayor dispersión en los valores de output, ahí, en los valores de output, ahí sí que puede haber una pequeña discrepancia, es decir, aquí tenemos algunas observaciones en las que eh, bueno pues el alfa 1 no se parece tanto al score eh, hay una diferencia algo mayor, ¿vale? los valores están por encima de 1 porque está orientación output ¿vale? lo digo por si alguien la interpretación eh, son orientación output, pero con los de dispersión más alta sí que puede haber alguna discrepancia más. Alguna discrepancia más no se parecen tanto, 1.53, 1,60. Eh, bueno, 2, 12, 2.04, Hay diferencias un poco, lógicamente. Cuanto más dispersión haya, es más probable que eh, eh, tomando solo un valor no salga lo mismo que si hacemos o tomamos eh, toda la distribución. Y más interesante, bueno, pues, ¿qué ocurre con las unidades eficientes? ¿Qué ocurre con las unidades eficientes? Bueno, pues la mayoría de las unidades eficientes. Eh, bueno, va a presentar un índice superior a 1 y si nos fijamos en el cat 1, es decir, el que toma eh, eh, el, el valor de la moda vamos a ver que hay varias unidades eficientes con los modelos tradicionales que no son consideradas como eficientes con el modelo FASI con lo cual, aunque en principio se parece bastante la estimación, se bastante la estimación uno de los problemas que podemos tener cuando no estamos teniendo en cuenta la distribución es que estemos considerando a una unidad como eficiente, cuando en realidad no lo sea. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos ejemplos tenemos aquí valores que con la media salen como eficientes. Bueno, pues en algún caso, si nos fijamos en el, eh, los dos valores máximo y mínimo del alfa 1, eh, no incluyen el valor 1, con lo cual esta unidad, que según cualquier modelo de estos saldría 1, bueno, no con todos, porque para algunos valores plausibles no sale 1, pero para la media de los valores plausibles, aquí sería ineficiente. Aquí tengo otro, 1.02, 1.02, y aquí sale 1, eh, y aquí tendríamos otro eh, que tampoco. Es decir, eh, en algún, aquí 1.04, 1.04, es decir, que algunas unidades consideradas como eficientes por el modelo de la media y por la mayoría de los valores eh, plausibles, en realidad no lo son si tenemos en cuenta eh, la distribución. Esto es otro análisis el que hemos hecho, aquí no hemos utilizado FASI, pero de alguna manera lo que hemos hecho es eh, analizar a nivel de escuela. Bueno, a nivel de escuela hemos metido alguna variable más de input, aquí el nivel socioeconómico ya es la media de todos los alumnos de la misma escuela y hemos metido algún factor más tradicional. No, esto todavía está, no está muy avanzado pero solamente tengo algunas tablas eh, que más o menos eh, lo que nos viene a decir básicamente es que los valores medios se parecen mucho, se parecen mucho y las correlaciones también estamos hablando de eh, valores siempre eh, cercanos a 0,9 Con lo cual, en resumen, y ya con esto termino eh, Siempre me alargo más de lo que yo pienso, me parece va a ser más corto <risa> eh, Las buenas noticias para los eh, que no, trabajamos con estas bases de datos es, si utilizamos lo, la media de los valores plausibles o un solo valor plausible el resultado que me sale realmente representa algo muy parecido que si tomáramos la distribución de resultados. con lo cual Podemos estar tranquilos, lo que venimos haciendo está bien hecho. O sea, no hay que preocuparse, ¿vale? Es una yo esto lo presenté en un congreso de gente que trabajaba con base de datos internacional y todo el mundo se quedó muy tranquilo, es decir, vale, no me lo había planteado que esto podía dar resultados distintos, pero ya que me lo planteas, el hecho de que salga este resultado pues me queda más tranquilo. Pero sí si es verdad que hay que tener en cuenta que es posible que haya hay unidades que estamos calificando como eficientes que en realidad no lo sean. Y ese es el único problema. Y esto es un problema que en un momento determinado puede ser eh, clave porque al final, claro, las unidades eficientes determinan la forma de la frontera y eso afecta también al número a los niveles de eficiencia del resto. Con lo cual, esa es la única eh, cautela que había que tener en cuenta de que a veces estoy sobreestimando, estoy considerando que hay unidades eficientes cuando en realidad no lo son. ¿Vale? Esa sería un poco la conclusión principal que sale del estudio. Y ya está, no os aburro más. Todas las cuestiones que nos hagáis eh, eh, son eh, bienvenidas. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Sí, me ha parecido, te he yo he venido un poco a la charla porque me atraía el tema en general, no, no soy ni estadístico ni matemático, soy físico, pero bueno, como siempre nos se ocupa de la educación, pues interesa eh, Entonces ahí me han quedado algunas dudas, así que al principio vamos a ver, eh, para tener una idea en general de cómo de grande es el espacio muestral, de todos los estudiantes de España, por ejemplo, yo qué sé, pues de cuánto de la ESO, en cuánta gente participa, qué proporción. Sí, eh, a ver, nosotros tenemos en, la, en, en España la base de datos de 2015. Lo bueno es que eh, España es uno de los pocos países eh, a nivel internacional que eh, representa, tiene muestras por cada comunidad autónoma. ¿vale? Para que sean representativas por comunidad autónoma o por países tienen que tener al menos 4.500 observaciones, ¿vale? 4, observaciones. El proceso de muestreo está bastante estipulado en, en Pisa. Realmente lo que se exige, eh, se eligen primero los colegios, eh, un número suficiente por comunidad autónoma tiene que haber al menos 50 para que sean representativos de toda la comunidad autónoma y luego dentro del colegio en Pisa se selecciona a 35 alumnos de ese centro. ¿Vale? de manera aleatoria de manera aleatoria pero de, de manera aleatoria pero teniendo en cuenta de alguna manera las características de los estudiantes es decir si tú tienes un centro donde hay un 15% de inmigrantes por ejemplo eh, no puedes extraer aleatoriamente sin que haya ningún inmigrante en 35 tiene que mantenerse una serie de proporciones eh, que de alguna manera sea representativa del centro. También eh, normalmente, bueno, pues hay, eh, hay que tener en cuenta si hay alumnos con necesidades especiales, también si la proporción es suficientemente elevada tiene que haber, o sea, que hay, ha habido mucha polémica en algunas comunidades autónomas con el tema de que realmente la aleatorización de la muestra no se ha hecho correctamente y de hecho ha habido bueno pues cuestiones eh, bueno pues algunas comunidades que ha salido en prensa que de alguna manera la calificación media está un poco inflada por esto ¿Cómo era todo el número? O sea, sí cada comunidad? Eh, hay que hay que obtener 50 eh, centros al menos de cada comunidad autónoma y dentro de cada centro 35 35 alumnos vale 35 alumnos que tengan 15 años. ¿vale? Y luego eso, así a nivel general, ¿se tiene una idea de qué proporciones frente al total de estudiantes? Sí, sí luego lo que se hace es, eh, se pondera esos valores en función de lo que representan respecto al total de la población del país. Se asignan unas, unas ponderaciones muestrales para ahora realizar la estimación. No cuenta lo mismo. Claro, Realmente, por ejemplo, en La Rioja eh, tenemos una muestra prácticamente censal, tenemos todas las escuelas. O sea, si seleccionas a 50 centros de La Rioja y parece que hay 55, o sea que siempre son los mismos. Pero de la Comunidad de Andalucía o de Madrid, pues, o de Cataluña, bueno, pues los centros, evidentemente, cada año que se evalúa, pues van a ser eh, distintos. ¿Vale? Entonces, luego lo que se hace es: cada alumno evaluado tiene una, eh, una ponderación muestral para que represente a la totalidad de. cuando hago un análisis para toda España. El alumno de, eh, de Andalucía está representando a un mayor volumen de alumnos que el de la Rioja, por ejemplo. Sí, sí. A ver, hay una todo esto pisa tiene es muy cuidadoso en cuanto al proceso de remuestreo y demás. Siempre, claro, aunque tú lo quieras hacer muy bien y haya eh, algo externo que pues siempre va a surgir a lo mejor alguna polémica, pero, pero bueno, en general está planteado para que realmente sea una muestra representativa. Polémico como el factor socioeconómico, pues prácticamente que está presente, no se puede normalizar frente a eso. ¿Cómo normalizar? Pues, digamos, conociendo ese factor socioeconómico, como sabemos que hay influir, pues que de alguna manera luego pues, se divide el resultado entre eso sí, normalmente, se puede evitar eso. Sí, normalmente cuando se presenta, cuando salen los índices de, de PISA, normalmente, claro, en prensa solo sale el, el valor plausible. De hecho, Ocurre poco en prensa, pero en los informes, yo que estoy acostumbrado a leerme los informes, lo ideal no, no es que salga como en la prensa, que sale una tabla y pone, hace un ranking y dice los mejores eh, alumnos son los de la Comunidad de Madrid, los de Castilla y León y tal, y viene un solo valor. vale Normalmente en los informes, precisamente porque hay valores plausibles, te viene una tablita donde te viene y te dice, vale, eh, tiene Madrid tiene una media de... 520, vale, 520 y luego se establece un rango. 520, pero en realidad tomando todos los alumnos la media estaría entre 515 y 525. Y si me voy por detrás y pone que Castilla-León está en 516 y su rango pues está entre eh, 512 y 518, no puedo decir que eh, los resultados de Madrid sean significativamente mejores que los de Castilla-León porque realmente los intervalos están solapados. ¿Vale? Sí, puedo decir que si me pongo aquí, yo que soy de Extremadura, que estamos en 480, pues sí que puedo decir que claramente son superiores. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Salen los resultados y normalmente eh, salen los resultados y en los informes técnicos sale otro resultado que es resultado descontando el nivel socioeconómico del país o de la región. Claro, es decir. Eh, a Canarias, Extremadura, tal, salimos muy abajo en, en los resultados, pero si descontamos, seguimos estando abajo, pero si descontamos el nivel socioeconómico de que somos regiones, relativamente del nivel socioeconómico más bajo, pues no estamos tan lejos, no estamos tan lejos, seguimos mal, pero no estamos tan lejos, con lo cual sale, o lo ideal es interpretar los resultados descontando eso. Sí, no, es que tampoco está claro si quiere contar, no, si es que no Bueno, quiero decir, eh, es por lo menos para tener una... Sí, tú haces una foto, eh, si haces una foto y solo ves los resultados, es eh, ver los resultados. Eh, eh, es como si alguien nos califica. A mí me pueden calificar de que soy mejor profesor o peor en función de los resultados de mi clase. Pero claro, si yo tengo un grupo donde están los alumnos buenos y otro donde están los alumnos malos, eh, por lo menos eh, tenme en cuenta, hazme la media de los dos. No me consideres solo. Entonces, por eso digo que el nivel socioeconómico de alguna manera. Eh, puede corregir esa medida, otra cosa es que, bueno, pues que cuestiones de equidad que hay detrás y demás, bueno, pues ahí habría interpretaciones pero de alguna manera que el resultado, por así decirlo, puro eh, podríamos matizarlo en, una, en función de una serie de variables que le afectan y la más importante, y eso aparece en todos los informes siempre, es corrección eh, corrección es qué ocurriría si todos tuvieran el mismo nivel socioeconómico tomamos la media del nivel socioeconómico, a uno le vamos a bajar, a otro le vamos a subir el ranking va a ser muy parecido, pero vamos a reducir bastante las diferencias Nada, nada. Sí. La, ¿El muestreo aleatorio simple lo hace el, el, los funcionarios que trabajan para PISA? Eh, sí, o sea, realmente eh, es una empresa externa, aunque yo creo que está en, eh, está en contacto con eh, las consejerías, con las consejerías de educación de cada comunidad ¿Hay autónoma. incentivo perverso de los centros educativos a seleccionar aquellos estudiantes no, que claro, ellos saben que, que son mejores, claro. Por eso es. Eh, la idea es que el proceso se pretende que sea aleatorio y que sea representativo, pero como digo, eh, es complicado el hacer una selección aleatoria también, eh, depende del tamaño del centro educativo, seleccionar a 35 alumnos no es lo mismo un centro donde de mayor tamaño que de menor tamaño, te permite un mayor margen un, o un menor margen, y bueno, pues la idea es que sea representativo de, de la composición del centro. Pero claro, siempre cuando estamos hablando de... Ale, ale, o sea, lo que no se deja es que las escuelas seleccionen a sus alumnos. Son eh, eh, expertos que vienen de fuera y que... Pero pueden pedir consejo. No, pero bueno, te dan el listado, te dan el listado y dice, hágame un listado de todos los alumnos de 15 años que hay en el centro. Por ejemplo, eh, claro, son alumnos de 15 años, no todos tienen que estar en el mismo curso. Pueden ser repetidores, pueden ser... Pero son, de son de tercero de la ESO. Eh, eh, son de eh, tercero de la ESO, exactamente. Eh, el 75%, si consideramos que la media de repetición en España puede estar alrededor del 25 o el 30, eh, depende de cada comunidad autónoma, ¿no? Pero sí, eh, la mayoría son de tercero de eso. Ahora, lo que se hace es al, al centro se le pide que haga un listado y se le diga, ¿cuántos alumnos tienen 15 años? Más que, más que 15 años es cuántos han nacido entre tal fecha y tal fecha. Cumplen el requisito y ahora hay una serie de parámetros y se dice, bueno, ¿cuántos son de un curso y cuáles son de otro? Eh, ¿Cuáles tienen necesidades especiales, cuáles no? ¿Cuáles son de origen? Entonces, si tenemos un listado teniendo en cuenta eso, yo digo, vale, yo tengo 100 alumnos que cumplen este requisito, de los cuales 20% son repetidores. Eh, 10% son inmigrantes, 5% necesidades especiales. Voy a sacar 35 manteniendo esas proporciones. No puedo seleccionar a 35 de tercero si hay un 20% que son repetidores. Entonces, si tú tienes un listado, se supone que alguien externo, no en los profesores del centro que pueden conocer a los alumnos, alguien externo alguien externo sacando la lista, dice, vale, pues voy a seleccionar a... Si voy a seleccionar a 35, voy a seleccionar a 25 de tercero más o menos, que eso puede ser 75, y los selecciono aleatoriamente. De los repetidores, voy a seleccionar a tantos aleatoriamente. Vale. Y lo hace alguien externo al centro, porque claro, si lo hacen los del centro, sí que habría un incentivo claro para decir... Eso es lo que me claro. Y luego, eh, en cada país, el sistema educativo está compuesto de, de centros de, de diferentes... Sí. Me estoy refiriendo ahora. Sí, concertado. concertados. Concertados. Eh, Públicos y privados. Y privados. Sí. Entonces, en, por países esto difiere mucho. Incluso sí. Por comunidades autónomas y por, por ejemplo, por supuesto. en el Alicante, sí, sí. la proporción de privados y concertados es brutalmente más elevada. Sí, más más que sí en ocurre Madrid, lo mismo en, en, Madrid. Madrid. Bueno, en Madrid, precisamente no en Madrid, hay muchos también. Pero menos que aquí, en proporción. En la, en la, comunidad, en la comunidad autónoma, la, la comunidad autónoma de Madrid es la que tiene más privado junto con el País Vasco de, la comunidad de España. es en Madrid, es menos en la que el Alicante. Claro, pero es es bueno, es sí, que sí, sí, es lo que conoces. Entonces, sí. Habrá mucha discrepancia por países y por regiones. No, pero este. es lo mismo, es, tiene que ser representativo de la También comunidad. Entonces, se tiene en cuenta este. claro, si vamos a seleccionar 50 centros de cada comunidad autónoma, el eh, planteamiento es si en una comunidad autónoma la proporción de concertados privados y públicos es 50%-50%, seleccionaré 25 públicos, 25 concertados, eh, para que sea representativo. Si en una comunidad autónoma... Por ejemplo, en Extremadura la proporción es 80-20, pues si tengo que seleccionar a 50, seleccionaré 40 públicos y 10 para que realmente la muestra represente la, la realidad que estoy observando. Vale. O sea, intentamos que sea representativo. Claro, si luego comparamos una comunidad donde hay muchos privados con otros... Claro, pero es que si tú quieres que sea representativa de esa comunidad, es lo que hay en esa comunidad. Así tiene que ser. Así tiene que ser, claro. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Pues, muchas gracias. Nada, gracias